Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial eh, sobre bueno, dentro de nuestra eh, línea eh, del recurso del MES. En este caso eh, lo vamos a dedicar a un recurso eh, importante, muy importante para el área de la física. Se trata de eh, la, la base de datos del Institute of Physics, también conocido como IOP o también se le conoce como EOp Science, es una plataforma realmente. Para acceder a este recurso, Pues desde el catálogo Fama haríamos clic aquí y llegaríamos a esta página, que sería la, bueno, la página principal de, del recurso. Como he dicho, eh, se trata de una plataforma que agrupa lo que es Io eh, Publishing, mmm, agrupa... IOP Revistas y también IOP Ebooks. Eh, se trata de la plataforma del Instituto of Physics y otros prestigiosos organismos del campo de la física. En la descripción del tutorial os dejaré el acceso al recurso desde el catálogo FAMA y también la, la URL con tutoriales en español, eh, bueno, que son sobre esos tutoriales, nos hemos basado un poco para hacer este, este vídeo que aquí os traemos. Bueno, eh, voy, a explicar, eh, voy a explicar la base de datos en la plataforma desde las cinco funcionalidades principales, que serían la búsqueda básica, cómo mejorar la búsqueda, examinar las métricas, colecciones especiales y libros electrónicos y cómo mantenerse actualizado con esta base de datos. La primera funcionalidad sería la búsqueda básica que le haríamos desde esta cajetilla. Eh, lo interesante es que podemos mm, introducir desde un término muy general a términos muy, muy específicos y eh, también es importante saber que cuando recuperamos eh, vamos a recuperar eh, los, todos los tipos de materiales eh, integrados si yo hago clic en tipo de publicación vemos que obtenemos tanto artículos como libros una vez que nosotros hemos tenido mm, eh, este resultado de búsqueda podríamos mejorarlo mediante la aplicación de filtros. Pero antes os quiero enseñar esta utilidad que hay aquí, que es el article lookup, que es para eh, buscar eh, pues, sobre una revista eh, concreta, pues, buscar un volumen, un número, eh, un artículo concreto. ¿vale? Aquí podemos ver todas las revistas que, que incluyen. Vale. La segunda funcionalidad, como hemos dicho, una vez que hacemos un resultado, que obtenemos un resultado de búsqueda, podríamos refinar la búsqueda, mejorarla mediante los filtros. ¿Vale? Por ejemplo, podemos decir que solamente me muestre pues, los últimos 12 meses, eh, que solamente me dé los artículos, incluso puedo eh, limitar en una eh, fuente concreta. Una vez que aplicamos los filtros, pues reduciríamos. El, eh, los resultados de búsqueda eh, que los ordena además por relevancia como podemos ver aquí nosotros podemos desplegar eh, las opciones de visualización y ponerlos por ejemplo por lo que nos lo muestre por lo más reciente ¿vale? por la fecha de publicaciones más reciente si pinchamos en un artículo concreto eh, podemos ver eh, que para visualizar los textos podemos descargarnos el PDF o bien podemos eh, leerlo en línea, porque tenemos aquí bueno, el documento en HTML con su, con su estructura. Vale, vamos ahora a ver la tercera eh, funcionalidad de esta plataforma, que serían las métricas. Eh, podemos verlo ya aquí en los libros. Aquí podemos ver que esta, este artículo ha tenido un total de... 50 mmm, descargas. Además, podemos compartirlo. En las redes sociales tenemos aquí también un botón eh, directo a, a Mendeley. Si por ejemplo, bueno, nos vamos a los libros. Pues eh, si vemos un libro cualquiera de estos, podemos también ver estas métricas. ¿vale? Podemos ver aquí que eh, este libro se ha tuiteado dos, ¿no? ha tenido dos, dos tweets. Eh, la cuarta funcionalidad eh, que vamos a ver son lo, lo, los libros las colecciones especiales y los libros electrónicos eh, que están agrupados por, por, por temas pero además también bueno, pues podemos, eh, podemos ojear por colecciones ¿vale? y por series ¿Mm? eh, si pinchamos en un libro, podemos descargar el libro completo. Tenemos aquí el PDF, el EPUB y también para Kindle. Entonces, podemos descargar el libro completo o también podemos ir capítulo a capítulo. Aquí, además, vemos distintas opciones de exportación que lo tenemos tanto en, la, en los artículos como en las revistas. ¿vale? Por ejemplo, este en formato BigTest o, o RACE y las métricas, como hemos comentado antes. Si hacemos aquí clic, pues podemos ver más detalles de esta, de esta métrica. ¿Vale? Eh, la última opción eh, sería el registro personal en la base de datos para mantenerse al día y esto lo encontramos aquí en Login Podemos ver cuáles son los beneficios de usar esta cuenta personalizada, pues podemos establecer alertas, eh, podemos guardar las búsquedas, podemos etiquetar artículos de nuestro interés, podemos ver los, los artículos que nos hemos descargado en los últimos tres meses. Para ello pues hacemos nos tendríamos que autentificar en la cuenta eh, desde aquí. ¿Vale? Voy a poner... mi clave y mi contraseña y me voy a loguear ¿vale? ya me dice que estoy logueada de hecho aquí aparece ya mi, mi nombre de forma que yo por ejemplo pues si yo me voy a, o hago una búsqueda pues podría podría guardarla aquí ¿vale? me aparecería en Ahora mismo no tengo ninguna. Vamos a hacerlo. Vamos a poner en Atoms. Le digo search. ¿Vale? Y desde aquí vamos a poner. Vamos a hacer clic en mail alerta. Y ahora yo puedo aquí. Eh, y ya me dice que la búsqueda está salvada y que puedo si quiero aquí eh, bueno, gestionar mis preferencias sobre la, la alerta vale entonces ya me aparece aquí mm, claro yo podría por ejemplo pues decirle que me, que, me lo, que en lugar de semanalmente pues me informe cada dos cada dos semanas aquí puedo ver los los artículos o vería los artículos o los libros que me que me he descargado ya para finalizar solamente eh, bueno, quiero volver sobre el tema de las revistas y llamar la atención eh, bueno, que, que bueno, el, el archivo de, de revistas de IOP eh, contiene eh, más de mil volúmenes de, de revistas eh, que incluso, de revistas muy importantes para la física que incluyen premios nobel y bueno ganadores de medallas fields el contenido no solamente es para físicos sino que le puede interesar también a matemáticos químicos ingenieros o científicos biomédicos vale es decir que tiene una amplia cobertura para los campos de la ciencia tecnología y eh, medicina y además incluye la bueno la revista eh, Physics World, que es bueno, es una revista muy, muy importante para, para el campo de la física y que se bueno, publica desde los años 50. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, cualquier duda, pues podéis usar los comentarios de nuestro canal. Y bueno, ya nos vemos en el próximo eh, tutorial. Así que bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos. Eh, los, eh, nuestros suscriptores. Gracias.